De pronto me ha dado Por pensar en mis abuelos Que no conocí Nunca conocí a mis abuelos Para mí solo fueron fotos en el baúl de los recuerdos en viejos álbumes de tiempos remotos y comencé a sentirme mayor cuando las fotos de mis abuelos que estaban como recuerdos de tiempos para mí, misteriosos. He ido recopilando noticias, de esos abuelos que veo en la mesa, en una foto en las que reían, mi madre me dijo que siempre lo hacían.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 que siento que viven conmigo que siempre curan mi corazón herido yeah mis abuelos oh sí mis abuelos me cuesta pensar que han existido que no llegué a tiempo de gozarles que ni siquiera pude una vez rozarles que ellos no viven lo que ya he vivido y comencé a sentirme mayor cuando las fotos de mis abuelos que estaban como recuerdo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 en el baúl de los recuerdos en viejos álbumes de tiempos remotos en viejos álbumes de tiempos remotos de tiempos remotos de tiempos muy remotos